Probablemente por los errores. Probablemente por los errores la beta sí se extienda. Vamos a ver qué tal. Eh, ahí estoy, guáchenme eh. Saludo a mi compa. Uh, listo, andaba altaviado. ¡No mames! Los bots vienen por mí a la verga. S7 stock required. How very surgical. Es como, el radar funciona como en Halo 5 Si no este Si no te, si no sprinteas No se activa, ¿ya vieron? One down. ¡Wow! ¡Qué habilidad para lanzar granada, neta! Esa granada me la colocó bien Si hubiera seguido avanzando me hubiera muerto los bots son muy buenos lanzando granadas. ¿En qué dificultad están? Están en dificultad marina. ¡De drogas, no! ¿Es en serio? Oh. ¡No mames! ¿Qué pedo con esa granada? Me voló todos los escudos. Overshield, inbound. Perfect. How very surgical. Overshield available. Cover me. El ahijoneador es el arma más rota De este juego, se los prometo El ahijoneador es el arma más rota De este juego, ¿vieron cuántas balas le clavé? Me escondí y todo y aún así me... Me deshizo. en Adilán. Watchen, puedes pinguear. ¿No hay colisión con tus aliados? ¿Qué rayos? ¿No hay colisión? Grande. Eso no me gustó, ¿eh? No me gustó que no haya colisión. La granada de pico se tarda mucho en explotar. Sö Sö Sö Sö Büyü young fat Sö ve Ash And Sö Sö pte G Brazilian Halfんですivo Deron. 1 ago Natural Four Crossgroup for encouraged are the way to getaled. 3s And Def spoiled their own father atомина츠 detta. 1 of 2ihatèresEE.ASE. Other of course, will stand up with Konya When will reaction for the north side of the deaf and firstice him.ßt. I must say, let in advance back with diyor. 1st life Trading 10 since 10 years of vaccine. Fazz it 06, 3D to 1. But now they come back with 4? I must take 5 years. They Written. It's a big asleep on fire we'll stem on the floor and then go 110 He willель Neer. This is 50s. The next way if you come join. I will not respect for Из un jobs in Star ¡Vato, no lancé el muro! Hizo la animación de lanzar el muro y no lo lanzó. ¿Puedo coger el laguijoneador? Ahorita calamos el aguijoneador. Terminamos la partida. No sé ustedes, yo siento que no fue tan mal. No, no sentí una alzada de cuadros tan alta. Sentí los cuadros medio bajones. Entonces, yo creo que con la siguiente calidad de gráfica veré qué tal si suben los cuadros o si es cuestión del juego entonces vamos a ver qué tal